Sodo de recuerdo, la ropa arte en enero. ahora solo hay dolor por el suelo, tu perro ya no me huele, de leo, se acabó todo aquello, ya no, ya no, ya no, ya no. Sigue, llegó la hora, pibe Desde que tomo me olvide el dinero No cura la pena, la pena me espera Me abro el pecho donde duele Que sea lo que quiera Y yo lo que quiero es no mirar Cuando dicen tu nombre, más. Que lo cura el tiempo y lo pasa Ahora que quiero rumba, sigo apenao Y yo solo quiero es traerte flores para tu pelo Pero espinas solo, solo me clavé. Y yo solo quiero es traerte flores Nunca se olvidará Ya está de pena que la rumba está prendida Que en la vida solo hay una y quiero vivir la mía Que el amor no duele, el dolor, es dolor Y una pareja no lo es si no ponen los dos Por eso yo le canto, le canto a la vida para curarme la pena del corazón Ya está, ya está que amar hay que amar Pero que si duele para la casa ya, ya está Ah, más, hay que amar, pero que si sí duele para casa ya. Nunca, nunca se olvida las lesiones que, que que, te da la vida. Nunca, nunca se olvida las lesiones que, que te da la vida. Ya no hay nada, la vida sigue. Por mucho que, que, que, que, que pasó.